Nunca ocupé de padrino, mucho menos de apellido, tal vez fue golpe de suerte que me él mi destino. Y me metí allá a la mafia y empecé a ganar dinero, pa' todos fui el amigo apreciado y verdadero. Gracias a esas ramas verdes que por la venden, que acá jamaico y a chicano, te en los billetes. Y el tiempo se fue pasando y más power agarrando y la